Yeah Ma Maurio Gay Hay muchos que hablan Pero poco hacen Con un libro se aprende Con el micro se hace El diablo carga las armas Para hacer justicia Que se maten entre usted A nosotros nos beneficia El que mal anda Mal termina Mal Tangente y por un poco de cocaína inteligente, como Walter White en la cocina, le pegó como Angelito el héroe de toda Argentina, más congelado que un iglú. Mi pinky ring brilla más que tú, lo ha dicho Mickey U. sos Danny y yo Cafu. En la calle no importan las visitas de YouTube, no les tengo miedo, tengo a Dios de mi lado, no le teman. Te man león depravado Sigue para adelante No pienses en el pasado Que con un cerrar de ojos tu vida ya ha terminado Si no te gusta mi música Al TF4 Nicky Fist y Mickey Son a los cuales idolatro Hago canciones 24-7 Y si no les gusta Váyanse al garete Tengo salud y yo rezo por eso Elijo hacer el bien Jamás voy a caer preso ¿Entiendes? Lo que estoy diciendo con eso Si el camino es difícil No me importa igual lo atravieso No hablo de fierros No hablo de ganga De cabeza lo entierro Que venga y le damos tanda Como Jordan La embocó en el cesto y a esos guachos falsos Yo lo detesto que se metan en el medio No afecta mi visión Si me cruzas algún día llevo un pantalón marrón En Insta varias chicas ahora me piden mención Canto la realidad acá no es ciencia ficción No me vengas a hablar de improvisación Si vos no clavas y dos rimas seguida en un renglón Autotune al 100% y se ponen a cantar Si quieren hablar de rimas a mí me pueden llamar todo lo que deseo lo voy a lograr. A mí no me avergüenza si la olla hay que raspar para tener un buen nivel. Antes hay que entrenar y para llegar a la cima algo tenés que arriesgar. Yo no acepto reclamos, yeah, yeah. Defiendo la casaca como Sergio Ramos, no hace falta competir porque igual ya les gano. Soy como Lewandowski al lado mío, soy soldano. Yo vivo mi vida como si fuese a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme, la bendición a no Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flag, que siempre fui firme. Lo que yo hago, nadie lo está haciendo. No es por agrandarme, pero en la cancha estoy Estás bebiendo, importan tus decisiones No las de tu alrededor Hasta lo innegociable Tiene valor Estoy subiendo a la cima, mucho más que un ascensor Y lo hago yo solo Con sangre y sudor, nega after on the beat.